Paso número uno. Busca la imagen en la que te inspiras, en la que te sientes reflejada. Como hoy vamos a hacer una paleta de colores relacionados al mundo de la perfumería y cuidado personal. Me he inspirado en el perfume guiador para escoger los colores de nuestra Nueva marca personal. Hoy nace una marca personal inspirada en la perfumería que va a ser el reflejo de tu personalidad. Tú puedes buscar el perfume que a ti te guste, la imagen que represente, que, lo, que te sientas conectada con los colores y con el botón derecho del mouse vas a hacer clic sobre la imagen para guardarla en tu computadora como en este caso le vamos a poner guardar porque en el siguiente paso vamos a necesitar de esta imagen para generar tu paleta de colores. Va a ser muy mágico y te va a encantar. El paso 1 y 2 que es escoger tu imagen y guardarla en tu computadora. Vamos al paso 3 en donde vas a ingresar a www, Canva, slash, colors slash, color eh, guión medio palette guión generador slash para subir nuestra imagen, vamos a hacer clic sobre el botón en moradito que dice Subir Imagen. Y vamos a buscar la imagen que hemos descargado, que es esta. Vamos a poner Abrir. Y te vas a dar cuenta de la magia que significa tener una paleta de colores inspirada en nuestro perfume favorito. Igual voilà. acá está nuestra paleta de colores podemos hacerle clic y copiar nuestros códigos para llevarlos a canva y confeccionar nuestra paleta de colores próximamente les voy a explicar cuáles son los siguientes pasos para que ustedes armen en canva su propia paleta de colores y que identifique totalmente lo que es su marca personal y venga a ser un complemento junto con la tipografía y sus imágenes eh, Van a hacer esta, eh, su rostro, su cara visible en redes sociales. Por ende es muy importante el hecho de escoger la imagen y los colores que te representen y poder llevarlos a esta paleta de colores que lo que hace es identificar los colores principales de esta imagen y dártelos en código para que tú lo puedas ocupar posteriormente. Te da el nombre y te da el código. Y esto hace mucho más fácil que tú puedas tener tu paleta de colores profesional. O vas a entrar a Canva.com, vas a ir a Marca y vas a crear una marca personal. Aquí, añadir uno nuevo. Yo acá tengo varias y vas a añadir un kit de marca. Le vamos a colocar Prueba, Crear. Entonces vamos a empezar con los colores. Vamos a crear la paleta. En la paleta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra paleta creada con nuestra imagen. Vamos a copiar, control C, seleccionamos control C y volvemos a nuestra, a nuestra um, marca en Canva y vamos a pegar, control V, el color que nos generó la paleta. Entonces vamos a ir por el segundo. Y vamos a volver a nuestro, a nuestra paleta de colores definida por la imagen. Vamos a colocar control C, vamos a volver a la marca, la vamos a pegar, tenemos nuestro segundo color. Vamos por el tercero y vamos a hacer exactamente lo mismo. Control C, control B y vamos por nuestro último color. Y vamos con la marca. Se pone un color por defecto y tú puedes ver, ya tienes tu paleta de colores definida. Ahora lo que tienes que hacer es definir tu logo, añadir tus tipografías para que tu imagen quede completamente diseñada. Y si quieres, puedes eh, hacer cualquier diseño y transformarlo con tu paleta de colores. Va a ser fundamental que hagas este paso. Para llegar a ese diseño definitivo que representa tu imagen, tu eh, forma de ser, tu ímpetu, cómo ves la vida. Eh, una imagen dice más que mil palabras. Está muy, muy, muy bien hecho ese, ese dicho. Y yo por acá tengo otras imágenes. Me gustaría probar con otros colores quizás para que ustedes vean lo poderosa que es. esto. Por ejemplo, este es el Dona Karam. Eh, acá tengo el Fantasy de Britney, que son colores más llamativos, La vida es bella. Vamos a ver qué paleta nos da. Esta es un, un poco oscura. Vamos a seguir mirando, buscando otras imágenes. Por ejemplo, esta. A ver. ¿Cómo nos va la paleta de colores con el 212 BIP? O puedes subir otra. Tú puedes escoger las imágenes que más te representan. A mí me gusta, por ejemplo, eh, me gusta mucho el juego de los lilas y los celestes. Entonces, tú te puedes inspirar en una fotografía y la, lo que va a hacer Campa es automáticamente seleccionar los, los colores que representan esta imagen y te las lleva a la paleta. Por ejemplo, aquí hay otra de la vida es bella que es más clarita y... Claro, acá lo que hizo fue traer un rosa viejo, pero tenemos muchas opciones, por ejemplo, estas es en celeste, que a mí me encanta el celeste, y aquí tiene una, una paleta de colores en celeste, otras tonalidades, puedes ir jugando eh, como tú quieras con esta herramienta, eh, es muy inspiradora, a mí me encanta, acá tienes otros tonos de Chanel, y, y lo mejor es que no necesitas ser una experta porque con el hecho de que tú escojas eh, la foto, eh, la paleta de colores automáticamente va eh, dándote una, una referencia de los colores que puedes ocupar. Por ejemplo, esta. ¿Ven? Y el que te guste, tú puedes ocupar. Así que, chicas, aquí en simples pasos has armado tu paleta de colores para definir tu imagen como marca personal y comenzar a diseñar tu fit de forma elegante, de la forma que más te represente a ti, con los colores que más te gustan, eh, en el rubro de la perfumería, que es inspirándote en la publicidad de los perfumes que puedes representar. Así que les envío un fuerte abrazo. Espero que esta información te sirva muchísimo. Me encanta hacer estos videos para que tú puedas ir teniendo más herramientas para ir profesionalizando tu negocio de venta de perfumería y cuidado personal. Eh, quiero que sepas que cualquier consulta que tengas puedes hacerla acá en comentarios. Eh, y también les voy a dejar en la descripción el enlace para que puedan llegar a la paleta de colores que se genera a través de una imagen. Así que un, un besito grande para todas. Eh, estoy muy contenta de poder estar con ustedes, así que esta comunidad espero que siga creciendo. Mi nombre es Karina Parra, soy mentora de emprendedoras, y hoy les dejo este hermoso video para que ustedes puedan eh, googlear su imagen preferida, buscar esos colores que la representan y generar la paleta de colores para su marca personal que complementada con una tipografía bonita y imágenes van a ser su cara visible en redes sociales para su negocio de perfumería. Nos vemos en un próximo video.